¡Un brindis por los novios! ¡Dales unos shots a los novios, por favor! ¿Tada? Todos un brindis! Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? ¿Qué no. Ey. Ey. Por favor, mejor bajen las armas. hijo. No regresen. Te escúchame, no regresen. Mamá, mamá. Reporte de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. las abiertas. ¿Tampoco tiene señal? No puedo llamar a la casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regreses a su casa. Abajo. Zona de control. No queremos más muertos, no queremos más dolor.